creían el quinto sol, o sea, habían modificado la historia para ser ellos los poderosos. En la cultura mesoamericana había la idea de cuatro soles cósmicos que se habían creado sucesivamente y en el último, en el cuarto sol, ya había dado origen a la humanidad. Pues los mexicas alteraron la historia y ellos se consideraron el quinto sol y Huitzilopochtli, su dios tutelar era el, el sol de esa época, el representante de esa época. Sin embargo, en unos años, lo que quedaba para la Ciudad de México era una red de agujeros. Pero estas son lo, las fuentes que tenemos cercanas a la conquista, 1522 o lo que es algún. Pero yo me recordaba la conquista alrededor de... De 1921-58, treinta y tantos años después, a 71-50, que es la época cuando Sagur eh, eh, habla con sus informantes, con sus colaboradores y escribe la, la historia y el códice florentino. Y ahí hablan de los primeros momentos cuando los indígenas eh, se enfrentan a los españoles. Pero es una interpretación que ha pasado entre 30 y 40 años después de la conquista y entonces recordando 1519 eh, Moctezuma les dice a sus calpiscas quienes son los encargados de eh, cobrar los tributos en la zona de la costa les dice a ellos le dicen a Moctezuma tú nos pusiste en guarda a la orilla del mar y hemos visto unos dioses y busqué la, mi conocimiento del agua es como cero a la izquierda pero busqué la palabra y si en, el, en efecto es teu Dios dice unos dioses dentro de la mar y fuimos a recibirlo y de vuestras mantas ricas las ofrendas que se suman como que lo que vimos antes con esta visión de la historia choca no como que parecen, primero este nos ven como hombres codiciosos como Sí, grandes guerreros, pero aquí ahora de pronto lo ven como dioses. Hay como un problema en la interpretación. Dice, pasado un año, de 1519, volvimos a ver los navíos, y luego vinieron a dar noticia a Moctezuma. Como yo, la nueva Moctezuma despachó nueva gente para recibir a Quetzalcoatl." Bueno, es que en realidad los confundieron con Quetzalcoatl. ¿De veras? No sé, todo está lleno de dudas. Después puse este texto de la PAN, del Códice Florentino que está en agua. Es lo mismo de arriba, pero en agua. No lo voy a ver, porque mi pronunciación es horrible. Pero podemos ver cómo hay cierta rima. Cómo empiezan aquí siempre con este prefijo in como dicen Topilsin, Quezalcoatl, y como dicen Inpetro, y Ipac, que dice nuestro señorío, le damos el trono y el asiento de gran poder. Luego dicen, cuando Montesuma lo escuchó, rápidamente envió mensajeros. Él pensó y creyó que era Topilsin, Quezalcoatl, que le había llegado, porque ellos eran de la opinión que él regresaba. ¿Quién aparecería? ¿Quién regresaría a su sitio de autoridad? ¿Por qué él se había ido en esa dirección cuando se fue hacia el este? Aquí conviene explicar por qué está esto. Bueno, en esta idea que tenían los mesoamericanos de ciclos solares, que se suceden un ciclo solar a otro, ahorita vamos a ver un códice que nos lo explica mejor bueno en, en la explicación de los mexicas del centro de México en estas cada ciclo solar cada era estaba dominado por una deidad cada altépetl tenía una explicación propia de estos ciclos solares entonces cuando vemos las fuentes cambia de un señorío a otro señorillo de un poblado a otro poblado para el centro de México Pensaban que en estas eras se habían sucedido Quetzalcoatl y Tezcatlipoca lo había destruido y Tezcatlipoca había gobernado durante un tiempo. Después eran como cambios en el tiempo dominados por eh, estos grandes poderes sagrados. Y está la historia muy conocida de que Quetzalcoatl era un buen gobernante en la gran ciudad de Tula que incluso no quería el sacrificio, que Tula era una ciudad bellísima con maíces de este tamaño, con maíces y algodones de colores, etcétera. Pero vino eh, Escatripoca y le dio de beber pulque, y le trajo a su hermana y ya debido a Quetzalcóatl, tuvo relaciones, se acostó con su hermana y eso fue una falta terrible entonces hay la idea de que estas faltas, estas transgresiones hacen que termine una de estas eras de estos grandes ciclos y comience otro nuevo y por eso que Chalcoa se va hacia el este, se va hacia Tlapala Tlapala quiere decir la región del rojo es muy poético porque es hacia el lugar donde se pone el sol No siempre vemos el atardecer, el cielo rojo y ahí era la tierra donde se fue Tzalcoat. Y entonces él se fue de ahí, reinaba eh, Tezcatsipoca, pero siempre esperaron que Quetzalcóatl algún día regresaría. Ah, bueno, esto es lo que le ofrece eh, Montezuma a, a, a Cortés, que manda las pertenencias de Quetzalcóatl, una máscara de serpiente, riquezas, penachos, caracoles, etc. Pero recuerden, es todo lo que los indígenas, los colaboradores de Sagún, que no eran solo de la Ciudad de México, sino eran de Azcapotzalco, de Tepepulco, de Xochimilco. Entonces lo que Raúl, Sagún reúne no es solo la visión de México, sino la visión del centro de México. Y estas son palabras de, también recogidas por Sagún de lo que Moctezuma dijo y díganle a él vuestro siervo, vuestro Montezuma nos envía, o sea, eran los siervos de Montezuma que van a encontrar a Cortés. Has venido a vuestra casa, que es México. Aunque sea una interpretación elaborada 30 años o 50 años después de la conquista, esta interpretación debía de tener un sentido para la gente. No es posible que solo la inventaran para darle gusto a Sagún o para que... 200 años después los historiadores nos quebráramos la cabeza, ¿no? sino los, yo creo que ellos pensaron que su obra iba a ser conocida por otros nahuatlantes, por otros nahuas. Y entonces quisieron dar esta explicación. No es posible que, que escribieran historias que no tuvieran sentido. La historia tenía que tener un sentido para otros nahuas. Y entonces nos surgen varias preguntas es cierto que esos escritos recopilados varios años después lo que ellos refieren de verdad confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, es difícil de creerlo o fue una reelaboración de la historia para explicar la derrota pero en este contraste entre las fuentes que si era Quetzalcoatl, que si eran dioses encontré este fragmento ¿Me vas a poner la fuente? La ah, fuente también de sagún y él, en el momento de la guerra, los mexicas dicen, ¡Ea pues mexicanos! ¡Ea pues mexicanos! Luego comenzaron todos a tocar sus trompetas y a pelear con los españoles y llevaban de vencida a los españoles. Y prendieron a 15 de ellos y a los presos quitaron las armas y llevaron los a un pun que se llama Tlacochitán, y ahí le saquearon los corazones, entonces, o eran dioses, o, o luchaban con ellos de tú a tú, los consideraban como sus iguales, ¿cuál fue la interpretación? Sin embargo, la concepción de la guerra de los mexicas y de los pueblos mesoamericanos era algo muy sagrado, también para los españoles eh, la religiosidad era algo muy importante recordemos que dicen que se aparece Santiago en la batalla y que les ayude, etc. pero yo creo que la visión, la filosofía mesoamericana y el modo de vivir de ellos era algo sumamente religioso, todo lo explicaban en torno a su religiosidad y en esta otra cita dice, nos explica un poco esta mezcla entre luchar contra guerreros y entre buscar que los poderes sagrados o de sus antepasados les ayuden. Y dice, y mandaron a cuatro capitanes que fuesen delante de aquel que iba armado con las armas de Arlixox. era había sido uno de los grandes emperadores de México, quien había hecho del imperio algo grandísimo y guardaban sus armas porque pensaban que todavía les iban a dar más poder. En las cuales tenían gran agüero que saliendo luego los enemigos habían de huir. Vieronle también el arco y la saeta de Michiloposti, y tenías en aquel arco y saeta que cuando saliesen no podían ser vencidos. Es como irnos adentrando en los sentimientos de los mexicas, en sus dudas, en su interpretación de la historia. Bueno, esto es de cómo les entregan todas las joyas a los españoles, pero después de las citas anteriores, lo que más llama la atención en este texto es, dice, di a nuestro Señor y Dios, les dan todas las joyas, y ahí empieza esta mezcla de que si es Cortés y si son dioses, luego más adelante en algunos dicen hijos de Quetzalcóatl, en otros le llaman hijos del sol, hay muchos apelativos para los españoles, era como una búsqueda de, de explicaciones en, en su filosofía, en su repertorio de explicaciones, fueron seleccionando algunos. Bueno, aquí puse una fuente de nuestra época, un artículo de Camila Towson, publicado en bueno, 2003, de hace unos años, en The American Historical Review, enterrando a los dioses blancos las nuevas perspectivas en la conquista de México. Ella duda mucho de que en realidad los, eh, los indígenas confundieran a Cortés con tal Dice, hay ha evidencia que los indígenas finalmente creyeran que los recién llegados eran dioses. Sin embargo, en textos como los de Chimalpain, de Tesotomos, de Chisochitl, dice, eran dioses, ¿de veras eran dioses o era solo una explicación para explicar el poder de los españoles. Y ella dice, no hay evidencia significativa de, de que alguna historia acerca de que regresando del este existiera antes de la conquista. Aquí yo sí difiero muchísimo de ella, aunque las fuentes que tenemos son coloniales, yo creo que no era un invento colonial, sino era toda una gran tradición anterior a la conquista, sobre todo en estos ciclos códricos, en los que se van sucediendo poderes sagrados y uno de esos poderes era de Petalcoa. Bueno, también considera que sus antepasados supusieron que eran dioses. Tal vez en esos medios yo más de acuerdo con ellos. Bueno, pero vamos a ver también un documento de 1520 antes de la conquista de México en las cartas de Relación de Cortés. Es un poco... Enredoso y difícil de leer porque es la interpretación que Cortés hace de lo que Moctezuma le dijo. Y esta interpretación pasó a través de los intérpretes. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que en realidad llegó a nosotros de lo que Moctezuma dijo? Sin embargo, el texto, aunque es muy enredoso, contiene muchos elementos de la filosofía metroamericana. Si lo leemos con calma, al principio de la mera verdad yo no lo entendía, dice, Montezú, bueno, dice Cortés que Moctezuma dijo, muchos días ha que por vuestras escrituras tenemos, que por las escrituras que tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo y todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros. Esto nos llama, nos trae a la memoria la historia de la migración, la historia de los mexicas que llegan al lago, etc. Y las migraciones de muchos otros pueblos. Y venidos a ellas de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran el cual se volvió a su naturaleza. Aquí yo pienso que están refiriéndose a cual, precisamente que era un... Es un poco, el texto es, no es muy claro, pero dice, nosotros éramos vasallos de un señor que regresó a su lugar de origen. Y así se volvió, y siempre hemos tenido que los que de él descienden habían de venir a socultar esta tierra y a nosotros como sus vasallos. Yo siento que Moctezuma, que era en, en realidad un intelectual, un hombre sumamente religioso, sí pensó que, que, que Cortés era Quetzalcóatl. Y tal vez no solo él, sino grupos dentro de la nobleza, dentro de los principales, pero no todos los principales. Cuando leemos a en que lo escribe varios años después, él dice que uno de los nobles de palacio le dice a, le dice a Moctezuma, no recibas en tu casa a quienes te pueden echar de ella después. O sea, entre la misma nobleza náhuatl y tezcocana había diferencias de cómo tratar a Cortés. Moctezuma lo trata hospedándolo en los palacios reales y otros, incluso los tzotelolcas después, se quejan amargamente de que Moctezuma haya eh. sido. Bueno, aquí está eh, solo un recordatorio. Esta frase, a pesar de los filtros de interpretaciones, recuerda a las migraciones de los mexicas. Y esta otra frase, que ya, les, ya leímos, es muy semejante a otras palabras citadas por Cortés, las palabras citadas por Cortés son muy semejantes a las dichas por los informantes de Sagún dice, sabed que manda nuestro Señor Dios, que os tenéis aquí en estas tierras de las cuales os hace señores, a los españoles, ¿no? El cual vuelve donde vino, pero hace para no volver y tornar a os visitar cuando puede ya tiempo de acabarse el mundo. Es todo este mundo de interpretaciones, pero lo que mucho llama la atención al quien dice, cuando ya es tiempo de acabarse el mundo, ¿no? cuando es tiempo de que este ciclo de la historia se acabe y nuestra civilización se termine y empiece otra nueva. Esto, dicho por Durán, también me refuerza la idea de que Moctezuma era un hombre sumamente intelectual, que tal vez, en realidad hay escritos recientes que dicen que Moctezuma tenía la razón en tratar de hacer alianzas con los españoles y que Cuauhtémoc su decisión, más bien, de enfrentarse a los españoles, destruyó a la ciudad. Pero estas ya son interpretaciones nuestras. Pero lo que las personas le dijeron a Durán, muchos años después, es muy impresionante. Dice, Moctezuma hizo revolver sus pinturas y libros y conoció ser los hijos de Topilce, de Quetzalcoatl, en sus propias pinturas. Los cuales habían dejado anunciada su vida. Y luego dice Durán, este dicho allí en una pintura que de la vida y hechos de Moctezuma me mostraron. Me interesó mucho el diálogo entre Moctezuma y sus códices, no como los consultaban para ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Bueno, ahora ya he estado hablando de estos ciclos de poder gobernados por grandes fuerzas divinas. Sí, bueno, las, eh, las fuentes hablan de la sucesión de eras o soles, todas las cuales terminaban en cataclismo. Esto me hizo empezar a, a suponer que los, eh, no solo había habido esta confusión, que si Cortés que si eran dioses, todo este mundo de confusiones, de diversas interpretaciones, sino que los indígenas habían interpretado la llegada de los españoles como un nuevo sol. Como un nuevo periodo de luz. Eso me cuadraba a mis hipótesis de excelencia, porque cada era era gobernada por una nueva deidad, por un nuevo poder sagrado que imponía sus leyes. Entonces los indígenas habían aceptado a los santos, a los cristos, porque eran los dioses de este poder sagrado. Esa era mi hipótesis de trabajo y también ha sido mencionada por otros autores, por Martin Janssen, por Raulich. También es muy importante para entender luego las interpretaciones posteriores que estos ciclos de poder se relacionaban con ciclos de sol, de luz y con ciclos de oscuridad. Cuando una civilización se perdía para siempre, caía en la oscuridad, el sol dejaba de brillar para ellos.